¿Vale la pena estudiar diseño gráfico? ¿Te estás haciendo esta pregunta porque te llama la atención esta bella profesión y aún no estás seguro de hacerlo? Pues acá te cuento si vale la pena o no hacerlo. Aunque parezca mentira, el diseño gráfico es una de las profesiones más antiguas del mundo, ya que la comunicación visual ha sido siempre una necesidad del hombre desde sus inicios. Los primeros vestigios y manifestaciones artísticas del ser humano empezaron en las cavernas con el arte rupestre, como una manera de comunicación visual que perduró hasta nuestros días. El diseño gráfico se origina en la antigüedad y en la edad media. El diseño gráfico estuvo muy vinculada como un arte aplicable cuando fue inventada la imprenta en Europa del siglo XV, a partir de la revolución industrial se consolidó como una profesión la cual estuvo asociada con la publicidad en el siglo XIX. Desde siempre el arte ha estado relacionado con el diseño gráfico, ya que el diseño nace a partir de movimientos artísticos como por ejemplo el pop art, ya que el diseño gráfico es una manera visual de comunicar a través de imágenes y símbolos. Con el pasar de los años, el diseño gráfico se ha transformado de las cavernas al papel y del papel a lo digital gracias a los avances informáticos y tecnológicos que hay hoy en día. Gracias a los programas de diseño gráfico y a la tecnología, el diseño ha evolucionado hacia la Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles. El diseño gráfico es considerado como una de las carreras del futuro ya que posee muchísimos campos de acción como por ejemplo el marketing digital, los impresos, el diseño web, el diseño de aplicaciones para móvil, entre otras. Una de las grandes ventajas que tiene el diseño gráfico es que permite crear una independencia económica, ya que se puede trabajar freelance para varias compañías sin tener ninguna relación laboral con estas. La otra ventaja es que se puede crear una empresa de diseño gráfico sin una alta inversión inicial ya que puede funcionar desde casa ya que solamente se necesita de un buen ordenador, una veloz conexión de internet y muchas ganas de salir adelante. La necesidad del mundo de hoy de vender visualmente es mayor que nunca y por eso sí vale la pena estudiar diseño gráfico. Si sientes que lo tuyo es el diseño y las artes visuales hazlo ya que si no lo haces nunca sabrás lo que el futuro te tiene preparado.